Bueno, esto es un debate que está abierto hoy en día en la Unión Europea. La necesidad de cambiar la fiscalidad, eh, la cesta de impuestos en este momento en el marco de la Unión y cada vez hay una mayor eh, confluencia por parte de los expertos en la necesidad de aplicar fiscalidad ambiental, fiscalidad con una clara orientación hacia el tema ecológico y en ese sentido una tasa turística es un elemento que cada vez... ...cobra más fuerza en el marco europeo... ...de hecho es un instrumento que ya existe... ...hay países que ya aplican tasas eh, por pernoctación... ...el caso de Francia es el más ilustrativo... ...también Holanda... Eh, ...Londres en algún, en algún momento se lo está planteando también... ...para entrar en la propia ciudad... En, ...sobre todo en el casco antiguo... ...ciudades italianas como Venecia también se lo han planteado... ...de manera que este instrumento es un... Es un, es un importante en política fiscal que cada vez más en la Unión Europea se plantea como un, como un factor potente en la fiscalidad. De manera que eso puede hacer reorientar la cesta de impuestos, eh, quitar quizás presión fiscal en otras figuras tributarias y eh, enfatizar más este tipo de, de, de instrumentos. Bueno, lo primero que hay que decir es que el, el concepto de ecotasa para la tasa turística balear es, es, es, no es exacto. Una ecotasa, en el sentido técnico del término, lo que pretende es minimizar el impacto de una determinada acción económica. No era el caso de la tasa turística balear, tenía una finalidad recaudatoria muy clara. Lo único que tenía también un objetivo finalista determinado, que era todo tipo de acción que tuviera relación con una mejora del producto turístico, del entorno ambiental e incluso de la estructura económica de las islas. Eh, por tanto, tenía un, digamos, un planteamiento mucho más ambicioso a nivel de su destino final, pero eh, no pretendía en absoluto eh, digamos, minorar el número de visitantes a las islas. Una ecotasa en el sentido riguroso del término representaría un coste más elevado, es decir, una... ...una base imponible mucho más alta en este sentido... ...y eh, por tanto podría eh, quitar presión... Por, ...por parte de los visitantes que dejarían de acudir a ese destino... ...no es el caso de la cotasa balear... ...y pienso que por lo que conozco... ...tampoco es el caso de la tasa turística eh, de Cataluña... ...que se ha ralentizado unos meses pero que se piensa poner".